Bienvenidos de nuevo a nuestro especial de Halloween. En esta ocasión, vuelvo a traeros un manga, pero de terror psicológico. Y el término le viene que ni pintado, ya que exploraremos los miedos más cotidianos, pero también más íntimos, de la psique humana y sus consecuencias. Con todos vosotros, La Casa de los Insectos. La Casa de los Insectos. Es un tomo recopilatorio obra de Kazuo Umezu, o Umez, como le gusta afirmar. El auténtico maestro del terror japonés. Y no digo esto porque desprecie las obras de Junji Ito. De hecho, es uno de mis autores favoritos. Sino porque el propio Ito se vio muy influenciado por Umezu. Quizás el hecho de que haya estado activo durante más de 80 años también influye. Y es que Umezu sabe explorar todos los subgéneros del terror. Desde el más clásico al horror corporal, pasando también por el gore. Obras como Mano Izquierda de Dios, Mano Derecha del Diablo y El Capítulo de los Pasteles son buena prueba de ello, así como el caso que nos ocupa, el terror psicológico. Con Umezu volveremos después. Ahora vendría la pregunta, ¿qué vamos a encontrar en este tomo? Pues un recopilatorio de siete historias, todas ellas con un nexo en común el terror psicológico y sus consecuencias. Como no quiero haceros mucho spoiler, os contaré algo de las más relevantes y pasaré un poco por encima del resto, la casa de los insectos. La historia que da título al tomo nos cuenta la historia de Ruiko, su marido, del que no se sabe nunca el nombre, y Hanako, la nueva novia de este. La historia comienza cuando el marido de Ruiko convence a su última conquista, Hanako, de que le acompaña a su casa para ver a su mujer, ya que ésta ha dejado de ser humana para acabar convertida, según él, en una araña. Así que el pobre ha dejado de amarla, pues afirma no poder vivir con algo que no es humano. Pero con Hanako será diferente, así que la convence para que vayan juntos a verla y que se entere de una buena vez que es a ella, a Hanako, a quien quiere ahora. Así que sin perder mucho tiempo, ambos van hacia la casa. Tras hacerle un pequeño tour de los horrores por el estado en el que ésta está, Hanako logra ver a Ruiko, quien lejos de ser una araña, tiene toda la pinta de ser un ser humano en estado catatónico. El marido de Ruiko le explica que quedó así tras ser descubierta siéndole infiel. Y que aunque él no le guarda rencor y la ha perdonado, Quedaos con esta parte, que es importante. La vergüenza que sintió Ruico la dejó en su lamentable estado actual. Esa es su versión, pero en cuanto él y Hanako bajen al salón, seremos testigos de la otra versión de los hechos, la de Ruico, ya que no estaba tan ida como parecía, y nos la contará a través de sus pensamientos. La vida de Ruico era un infierno, su marido era un celoso patológico que temía continuamente que su mujer lo engañase, siendo capaz de abofetearla y bejarla de mil maneras posibles, incluso si hablaba con otro hombre, mientras él salía todas las noches de picos pardos, o sea, a ligar, y luego se jactaba de ello con su mujer. Vamos, el marido ideal. Sin embargo, y probablemente debido al síndrome de Estocolmo, Ruico seguía amándolo, y aguantándolo. Cierto día, nuestra protagonista recuerda que es el aniversario de la muerte de su progenitora, por lo que debería ir a hacerle una visita express a sus parientes, aprovechando que su marido está en el trabajo. Así que se dispone a salir por la puerta cuando descubre que está cerrada por fuera y que ella no tiene llave. Así las cosas, no le queda más remedio que llamar a su primo Naoya a ver si puede dejarla salir. Cuando este llega y abre la puerta, Ruiko le cuenta todo lo que está pasando. Y como si de un hecho premeditado se tratase, su marido llega justo en ese momento, descubriéndolos abrazados y decidiendo que tiene que eliminar a su mujer. Y por la forma de dibujar de Umezu, alcanzando el rango de San Dankai en cuanto a musculatura se refiere. Tras una persecución que tiene más de comedia que de suspense, al parecer, estas escenas no se le daban bien a Umezu, Ruiko llega a una habitación en la que, en pos de escapar, desea convertirse en mariposa. Y así sucede. O al menos eso parece cuando su marido irrumpe navaja en mano en la estancia y no la ve. A partir de aquí, Ruiko se dedicará a ir convirtiéndose en todo tipo de insectos, a fin de escapar de su iracundo marido. O al menos eso es lo que cree su marido, que es quien termina de contarnos su historia. Pero las cosas no terminan aquí, ya que cuando Hanako y él están hablando tranquilamente, tras haber abandonado la estancia, algo parece estar bajando las escaleras. Algo que ambos ven y que parece ser un escorpión gigante, quien sin perder tiempo ataca a Hanako, matándola en el acto. Pero cuando el punto de vista cambia, no es un escorpión lo que vemos, sino una figura humana. A pesar de que el final es bastante abierto a la interpretación, o dicho de otra forma, es más complicado que una película de David Lynch, no os lo contaré para que lo leáis y saquéis vuestras propias conclusiones. La segunda historia, ojos, nos vuelve a poner sobre la mesa el tema de la infidelidad pues Haru, su protagonista, sí fue infiel a su marido, pero le da una pequeña vuelta de tuerca cuando durante su pequeño error es descubierta, o crecerlo, por Chisae, la hija de sus vecinos, quien lo ve todo. Este hecho la hace obsesionarse a tal punto que no la deja vivir, hasta que, cuando le llega la hora, le confiesa a su esposo su infidelidad. Y este le comenta, tranquilamente, que ya estaba al corriente, puesto que Chisae se lo había contado. Tras escuchar esto, Haru muere de la impresión. Pero eso no es todo, ya que Kozo, su marido, lleva a la ahora adolescente Chisae a una cafetería a fin de que le cuente qué pasó exactamente aquel fatídico día. El final es irónico, pues nada era lo que parecía. En la siguiente historia, La vela, asistimos al maltrato psicológico que sufre el marido de Hisako, una bella, pero muy retorcida, mujer que lo lleva por el camino de la amargura, en todos los sentidos. Lo maltrata psicológicamente, destruye su reputación pública, coño es que hasta le quema las camisas. Pero nuestro protagonista es del tipo pacifista, así que no responde a ninguno de estos ataques. Pero las cosas se complicarán aún más cuando tengan a su hija, la cual es una copia exacta en miniatura de Hisako, así que ahora su vida es el doble de insoportable. Aunque no todos son sombras en la vida de nuestro protagonista. En cierta ocasión conocerá a Kazuko, que si bien no es guapa, dicho por el propio protagonista, al menos no le hace la vida imposible. Este encuentro, aparte de darle algo de paz, hará que termine amando más a Kazuko que a su propia esposa. Pero las cosas están a punto de cambiar otra vez y no para bien. Un día, volviendo del trabajo, nuestro protagonista encuentra un cuchillo ensangrentado, y tras cogerlo, craso error, y seguir el rastro de sangre, llega hasta la habitación de su mujer, donde la encuentra a ella y a su hija brutalmente apuñaladas. Pero eso no es lo peor. Lo peor es cuando ve que en el periódico sale su foto como el autor del asesinato. Poco después, y ya en el calabozo, se le informa que dentro de tres horas será ejecutado. Así que se podría decir que su vida ya ha terminado. ¿O no? Pues contra todo pronóstico, nuestro protagonista recibe una ayuda inesperada. En un rincón de su celda, aparece una extraña vela con una nota. Esta le dice que, sabiendo que va a morir irremediablemente, y que de no hacerlo alteraría el flujo temporal, encienda la vela que tiene ante sí pues esta durará las tres horas y pico que le quedan de vida. Y así, y cual cerillera del cuento, nuestro protagonista cumple las instrucciones, y de repente se ve transportado a la plaza donde solía encontrarse con Kazuko, con la que termina casándose y llevando una vida feliz y tranquila. Y este podría ser el final, pero no quiero hacer más spoiler de lo que vive. Solo os diré como pista que, como dice el refrán, el tiempo vuela. A partir de aquí, voy a ir haciendo un resumen rápido o os destripo todo el tomo. La siguiente historia, Vínculos, es sobre dos amantes que están tan, pero tan sincronizados que cuando uno enferma, el otro lo cuida. Pero al final, ¿quién estaba cuidando a quién? En La Cabeza se nos introduce el concepto del rechazo crónico, que según las propias palabras del autor es no aceptar ningún tipo de realidad e interpretar cualquier punto bello, positivo más bien, como un defecto o fallo. Así precisamente era Shihoko, la esposa de nuestro pobre protagonista. La relación de estos dos nació por temas empresariales, así que era de esperar que uno de los dos no estuviese muy de acuerdo con ello. Sin embargo, la actitud de ella es totalmente hostil, repugnándole el hecho no solo de dormir junto a su marido y en camas separadas, ojo, sino ya el mero hecho de tenerlo cerca. Con el tiempo, las cosas fueron empeorando poco a poco, hasta el punto en que Shihoku se daba el lujo de traer a otros hombres a casa, incluso cuando nuestro protagonista estaba presente, hasta que su paciencia llega al límite y en un mal día atropella a su mujer, perdiendo esta la cabeza de una forma un tanto extraña. Este hecho lo obsesiona a tal punto de pensar que la cabeza de su ahora ex-mujer puede volver para atormentarlo. Con el tiempo, nuestro protagonista termina encontrando una nueva mujer con la que empezar una nueva vida, Naoko, pero justo cuando ésta iba a dar a luz a su hijo ocurre un hecho inexplicable, que no os contaré para que lo leáis por vosotros mismos, ya que el final no tiene precio. La última historia, el final del verano, es todo un isekai clásico, de esos en los que el protagonista o la protagonista no tiene que morir necesariamente para viajar a otro mundo. Y nos cuenta la historia de Setsuko, quien estando en la playa conocerá a sus dos futuros pretendientes el lanzado impulsivo Hiroshi Itogawa y el vergonzoso Hiroshi Yamamoto. Aunque ambos le tiran la caña a Setsuko a su manera, al final es Yamamoto Hiroshi por quien se decanta Setsuko. Así que un buen día, quedan ambos por la noche en la playa para verse. Pero este manga no sería nada sin la desgracia. ¿Por qué me persigue la desgracia? Así que esa misma noche, un extraño ataca a Setsuko, con su honor y su mente destruidas. Nuestra protagonista no puede permitirse que su amor la vea así, así que trata de huir del lugar, pero termina encontrándose con Itogawa, quien le confiesa su amor, y tras enterarse de lo ocurrido, le propone casarse con él para olvidar lo sucedido, y así lo hacen. Sin embargo, la vida con Itogawa pronto se convirtió en un infierno ya que además de pagar sus frustraciones en el trabajo con ella, este la maltrataba. Así que tras un sin vivir, Setsuko trata de quitarse la vida tirándose por un acantilado. Y digo, trata, porque una vez llega al suelo, en vez de morir, regresa aquel fatídico día en el que estuvo esperando a Yamamoto. Siendo joven otra vez, y sabiendo de antemano qué es lo que va a pasar, ¿Conseguirá esta vez ser feliz o todo se torcerá nuevamente? ¿Es Hiroshi Yamamoto tan bueno como parece? Eso tendréis que descubrirlo vosotros mismos. Umezu nos muestra en este tomo cuántos temas puede tratar y de cuántas maneras puede mostrarnos el horror psicológico, haciendo especial hincapié en los miedos más cotidianos de los japoneses de los años 60 y 70. Si el dibujo antiguo nos no molesta y queréis escapar un poco del tono lúgubre, y ochentero de Junjiito, deberéis darle una oportunidad a La Casa de los Insectos. No os defraudará. Y con esto, me despido. Nos vemos en la siguiente review.